El Partido Revolucionario Dominicano decidió celebrar su 36 Convención Nacional Ordinaria el próximo sábado 25 de mayo para escoger las nuevas autoridades de esa organización. La información fue ofrecida por Siquio NG de la Rosa, dirigente de esa organización política en esta ciudad de San Francisco de Macorís. En todas las reuniones que ha hecho el PRD eh, han sido exitosas porque se cometió el error de eh, la anulación eh, supuestamente por falta de quórum de una de las reuniones de la comisión política que hizo nuestro partido sencillamente eso nos causó verdad una molestia pero a la vez nos permitió demostrarle al país eh, la legalidad eh, de todos sus miembros en cantidad y entonces pues se repitió con la supervisión de la Junta Central Electoral. Y ahora decidimos este, para el 25 de este mes hacer una convención, la cual también, porque ahora todo es supervisado, y así es que nos gusta y así debe de ser, transparencia en todo. Este, eh, se va a celebrar el 25 de este mes para elegir eh, y también reconfirmar autoridades de, de, de nuestro partido, muchos se quedarán, entrarán nuevos, saldrán algunos eh, y lo, pues lo vamos a hacer eh, transparente como es lo normal. Y NTN, no su noticiero regional, Robinson